Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Manifestar. Vamos a hablar un poco de lo que es, eh, hay muchas personas que lo llaman la terapia del niño interior, Yo lo llamo maternarnos, también se puede llamar maternarnos obviamente, es así que solamente como le digo. Y esto es una clave muy importante para construir la base de nuestro amor propio. El amor propio es donde descansan los demás amores, donde descansa el amor de pareja, donde descansa el amor a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tus amigos, etc. Si vos tenés una muy buena base de amor propio, no vas a necesitar, tipo, no sé, capaz que tu pareja se va de viaje y vos no estás todo el tiempo como necesitando que lo extraño, que necesito estar con él, porque te tenés a vos mismo. Y la relación que vos tenés con vos mismo la vas a tener de acá hasta que partas del mundo. Es así, es simplemente de esa manera, no hay o de otra, tipo, la relación que tenemos con nosotros mismos es la que vamos a tener para siempre, por siempre, y qué mejor que enamorarse de uno mismo que no enamorarse nunca, porque una persona que nunca se enamora de sí mismo... Es una persona frustrada, es una persona que de alguna manera es triste, enojada y todo el tiempo está. Cuando quiere tener, por ejemplo, relaciones de pareja, lo que hace en vez de tener una relación estable de pareja, proyecta sus frustraciones, proyecta todos sus miedos. Todo lo hace con la otra persona y es como un tipo, un zombie, que como le hicieron mal alguna vez y no supo sanarse ni tener amor propio y todas esas cosas, como que va comiendo corazones de otras personas. Las personas que tenemos amor propio, generalmente hicimos un tipo de, de, comillas, terapia. Y hacer esta terapia no es ir a un terapeuta, no es eh, hacerte skincare, eh, mimarte, comprarte ropa. Esos son como, bueno, mimos, cosas lindas. Pero no es eh, dormir más. Bueno, a veces y en algunos casos sí, porque te estás cuidando. O sea, si sos una persona que trabaja todo el tiempo rápido, que está todo el tiempo que no descansa, se siente no cansado y vos, tipo, un mimo para vos es dormir. Excelente, dormís y es un, digamos una parte como para cuidarte de amor propio. Pero bueno, el punto de lo que es maternarnos, a lo que iba con el principio del episodio, es que tiene mucho que ver con nuestro niño interior. Nuestro niño interior es un niño de 4, 5 años, que a los, imagínate tú, a los 4, 5 años, o 6, como mucho, no tenemos muchos recuerdos de ahí, porque lo que hicimos fue como cerrarnos a eso, nos cerramos a eso y tipo, adiós, nos despedimos de ese niño interior, nos despedimos de ese niño que nos sentía vergüenza, de ese que hacía cosas por jugar, porque el niño interior lo que tiene mucho es que, Hace todo lo que quiere, cuando quiere, y generalmente las ideas de afuera, el padre, la madre, el criador, son los que como que lo reacondicionaron a que no podés llorar, no puedes expresar tus sentimientos, no podés hacer esto, lo retaban, le gritaban, en el peor de los casos hasta le, le golpeaban. Entonces hay una relación que nosotros tenemos como adultos o con nuestro niño interior o con nuestro adolescente interior también. Y hay que empezar a sanar. ¿Y cómo es este proceso? Y acá, tipo, anda a buscar pañuelos. Anda, tipo, o sea, después que termine este episodio y si lo escuchaste con claridad. Anda a buscar un pañuelo. Si tienes tiempo, lo haces después del episodio. Si no, lo haces después. Pero es súper necesario hacerlo. Yo lo hice el otro día y, tipo, y lo sigo haciendo. Porque cada cosa que yo publico acá en este podcast, la hago. La pruebo y la comento aquí. Y lo que pasó fue que me largué a llorar. ¿Cómo? Me paré frente al espejo, al espejo que tengo aquí, y este espejo como que le pregunté, o sea, me imaginé a mí mismo de 4 o 5 años cuando iba al jardincito, porque tengo una foto muy característica mía, y yo me acuerdo de esa foto donde estaba con con cara de culo, tipo, estaba muy triste. Y no es porque mi papá me pegaba, mi mamá me pegaba, ni estas cosas, ni me meditaba, ni nada, tipo, no, o sea, ni interior, o sea, sí bien si mis padres me han gritado, eh... Me han dicho que me vaya a dormir, eh, todas cosas así, obviamente Tipo, mis padres hicieron lo que pudieron con lo que ellos recibieron de sus padres Entonces, a nuestro niño interior, lo, o a nuestro adolescente interior Hay que, de alguna manera, tranquilizarle y decirle ¿Qué puedo hacer hoy por vos para que seas feliz? ¿Cómo te puedo brindar tranquilidad? Incluso puedes imaginártelo como un niño chiquito, vos chiquita, vos chiquito como que se siente triste, ayudarlo y tratar de como agacharte imaginariamente o visualizando, es lo mismo. Y en eso lo que vas a tener que hacer es abrazarlo y decirle que todo está bien, que no va a pasar nada. Incluso te diré, pueden venir ganas de llorar y sí, y está bien que lo hagas porque es ese niño interior saliendo. Ese niño interior tiene que sentirse feliz. Y esto va a todas las mañanas o todos los días, cuando te acuerdes. Preguntarle, yo lo, lo hago todos los días, apenas me levanto, es... ¿Cómo puedo hacer para que hoy te sientas feliz? Lleva dos segundos hacerlo en el espejo. Por ahí puede ser que ese niño interior no te hable. Y puede ser que un tipo piense cualquier cosa, cualquier respuesta, cualquier respuesta. Y que bueno, hay que darle tiempo. Capaz que ese niño interior está muy herido. No quiere hablar porque quizás en su infancia lo han como maltratado. Le dijeron que no hable, que no exprese sus emociones, que no exprese sus palabras. Porque antes... antes antes a los niños se los veía, pero no se los escuchaba. A los niños se los veía y no se los escuchaba. Vos podías decir que estabas cansado, que querías dormir, que tenías sueño, que tenías hambre, que esto que lo otro. Nadie te escuchaba, te iba a decir, después, después. Y esto es obvio. Yo, tipo, no me digan que no es verdad porque esto es verdad. Quizás en muy pocas familias ha pasado, pero en muchas familias nos han criado con quizás lo mejor que sabían. Y, tipo, esto no es excusa para culpar a nuestros padres. Incluso también... Este tipo de terapia funciona con nuestros padres. Sirven imaginar a tu padre y a tu madre, niños chiquitos de 4, 5, 6 años, e imaginar a los chiquitos también, abrazarlos y también decirle que todos también, porque también sus padres con ellos hicieron lo mismo que ellos hicieron con vos. Es así, funcionamos así, aprendemos de nuestros padres y obviamente ejecutamos igual cuando somos padres. Si sos padre o madre en este momento, trata también obviamente de fijarte cómo te crió tu padre, tu madre, y cómo te estás comportando vos con tu hija o tu hijo. Esto es muy bueno y es como hacer un poco de introspección también. Y esto no solamente se basa para ayudar a vos mismo a tener una mejor relación con tu vida interior, sino que se basa también en empezar a felicitarte, empezar a tener relación con vos misma, y esto se expande a nivel de... o sea, cuando uno tiene una buena base de amor propio... Va a tener una muy buena base de elegir la relación que quiere tener con otra persona Vamos a dejar de, de elegir personas que nos hacen mal Vamos a dejar de elegir personas que no nos quieren Que no tienen relaciones, eh, relaciones afectivas no. O sea, como que Afectivamente, como que no son muy buenos Vamos a dejar de atrás eso Vamos a dejar atrás elegir ese tipo de personas Vamos a elegir personas que nos quieran que tengan una buena gestión de emociones, que nos expresen las emociones, que nos expresen cuando se sienten enojados, que podamos hablar del problema, etc. Cuestión, y eso también ayuda muchísimo a la manifestación, porque todos sabemos aquí que este podcast es obviamente de ley de atracción y obviamente crecimiento personal, pero más que nada sobre ley de atracción, espiritualidad, neurociencia, etc. Pero más que nada el tema de la manifestación. Cuando vos dejas de repetir un patrón y te das cuenta de él, este desaparece. Y esta es una muy buena manera de empezar a vernos y a ver qué estamos repitiendo como niños, qué estamos haciendo como niños, si estamos actuando desde el miedo por ese niño interior, si estamos actuando desde algún lugar donde estamos escondidos, donde no, no podemos hablar con la pareja que tenemos porque quizás no hablamos y expresamos emociones porque cuando éramos niños no hablábamos y expresábamos emociones porque no nos dejaban. Entonces es una muy buena práctica, esta práctica la saqué del libro de Luis L. Hay. Eh, no me acuerdo si es el poder está dentro de ti o usted puede sanar su cuerpo, no recuerdo. Pero es una muy linda práctica para tener y hacer todos los días. Y recuerda que si te gustó este episodio puedes compartirlo con tus amigos y darle click al botón de suscribirse. Que tengas un buen día.